política termina siendo gobernado por los peores hombres sí. entonces la por ejemplo marcha verde qué le pasó a marcha verde bueno que se quedó en la movilización entonces esa movilización social tiene que expresarse en algún momento en esa vigilancia en claro. y, e incluso en la disposición de participar claro. desde la política pero desde la honestidad sí profesora ahí estamos viendo esa es la segunda valija me imagino que está llegando. de la de la junta Vladimir Paula está por ahí en la junta electoral. Eh, vamos a, a ver... De Gajo la Yuca. ¿Esto es en qué comunidad? En Guineal, ¿Para allá Guineal? ¿Cuántas estaban ahí instaladas? Un solo. ¿Cuántos votantes hay aquí? 41. 41, 41 votantes. Bueno, ¿Tiene el resultado, señor? ¿Cuál es el resultado? ¿Tiene que señor? resultado? ahí? Bueno, ahí está. Desde Gajo la Yuca, en el Guineal, acaba de llegar otra eh, valija más. Observamos en estos momentos cómo la... Los facilitadores de la Junta Municipal Electoral proceden al destape para inmediatamente sacar los documentos y todos los utensilios que fueron eh, utilizados, valga la redundancia, en el proceso que se llevó a cabo en esa comunidad de Gajolayuca, en la comunidad de El Guineal. ...perteneciente aquí a San Francisco de Macorís. Debemos de resaltar que justamente las dos valijas que han llegado... Eh, ...solamente han sido dos, dos... ...justamente por la poca cantidad de votantes que hay en esa zona. Ahí está. Vemos en estos momentos los facilitadores de la Junta Municipal Electoral... ...percatándose y dándole entrada a esta valija que ha llegado la segunda siendo exactamente las ocho y seis de la noche al cuestionarle al facilitador procedente desde esta comunidad o de este centro educativo de Gajo Yuca en el Guineal, sobre los resultados de eh, en esa mesa electoral, cuál candidato obtuvo la victoria. Él eh, decía que estaban dentro, o sea que no quiso ofrecer ningún tipo de comentario, de resultados hasta el momento, de cuál fue el candidato que obtuvo la victoria en ese colegio electoral. Observamos las imágenes en estos momentos, cómo proceden las facilitadoras de esta junta municipal electoral, eh, percatándose de que todo esté en su lugar. Hay que decirle que principalmente las boletas llegan ya en un empaque, eh, ahí está, sellado en plástico, y parte del protocolo que se utiliza ahí está en estos momentos y ustedes pueden observarlo en vivo desde Telenor en esta cobertura total. Sí. Con transparencia total lo más importante de este proceso es presentarle a todos ustedes lo que está ocurriendo, la transparencia que se está llevando a cabo y que ustedes son partícipe a través de la pantalla chica y a través de Telenor de lo que está ocurriendo desde la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís. Vemos como la suplente continúa observando los documentos que fueron utilizados. ¿Qué que revisar. vemos en este momento como la suplente verdad, procede a destapar la funda donde están eh, los resultados ya de las ahí están los resultados de la mesa engajo la yuca de el guineal una vez más luego que la suplente ah, lo ha sacado de la funda vuelve a introducir entonces ya en otro paquete Conjuntamente con el acta del colegio electoral. Comprobando entonces que hasta el momento todo está como debe de estar o donde debe de estar. Acaba de terminar el proceso y tanto la suplente como la delegada acaban de... ¿Cómo, cómo, cómo transcurrió todo por allá? Ya bien, gracias. Yo. Todo bien. Mano, calma, entonces, sí, sí, claro. no hubo problema de ninguna parte. Qué bueno. ¿Qué cantidad de votantes tenía esta mesa en la Bueno, eran 123 y votaron 41. Muy reducida la cantidad. ¿A qué usted cree que a, por qué asoció? No, bueno, a... sabe, porque estaba lloviendo y son un poco trajudiciales. Usted ve, los caminos malos. Pues, ¿A qué distancia está de aquí de San Francisco esa comunidad? Bueno, no puedo decir los kilómetros que son. Pero pero es importante está poco... que todo transcurra. Campo, sí, sí, gracias. ¿cómo es su nombre. Rafael Paulino Núñez. ¿Usted era ya el presidente? De esta... No, no, no. Eh, facilitador. Facilitador. El presidente se quedó allá, queda un poco retirado de aquí. Bueno, muchísimas gracias entonces okay, sí. a usted. Ya escuchamos las declaraciones del señor Paulino, el facilitador que ha llegado desde Yuca en el Guineal y ha traído los resultados de la única mesa que estuvo por allá. Cobertura total, nosotros regresamos con ustedes al estudio. Bueno, Vladimir Paula, desde la Junta Central Electoral de San Francisco de Macorís, en una cobertura total. Eh, Joane, una amplia eh, cobertura de Telenor, eh, un equipo es. tremendo. Eh, ya así tenemos es. aproximadamente más de 10 horas, en una, desde las 6 de la mañana, de la mañana eh, 14 horas en vivo, corrida, llevando todas corrida. las incidencias al país, al mundo, a la región. Agradecer al maestro Sisto Gavín. Eh, también a José Manuel, Acosta. por la presencia, aunque me integré un poquito ya cuando estaban avanzados. Siempre será ameno compartir eh, gracias, experiencias, gracias. criterios y posiciones, también conocimientos con este gran equipo que ha desfilado. Un equipo de primera, panelistas con alto conocimiento en diferentes aspectos, tanto sociales, culturales, económicos, políticos. Eh, Roberto... Sí, de verdad que gracias a, a ambos gracias y a, a todos ustedes. los que han pasado por aquí desde la mañana, que han puesto un gran arena en que nuestra cultura tuviera y se requisiera con la experiencia y los conocimientos de cada uno de los invitados que han estado aquí compartiendo. Voy a aprovechar para decirle al Estado Dominicano que cumpla con las obras prioritarias para San Francisco de Macorís. Acá hay muy poca inversión en cultura, en el arte. Aquí la Plaza de la Cultura es una, una necesidad regional. El cuerpo de bomberos, el mercado público... Y también el hospital que se está construyendo. Yo, yo quiero dar una pregunta antes. Sí. de Ajá. Sí, Pero... antes de ella, voy ya... ¿Qué día fue que anunció el presidente que iba a inaugurar el hospital y la circunvalación? No, está el, en la, en la, el 16 de marzo, dijo el club. No, lo no eso lo ha, lo, ¿En ha, el discurso? lo ha anunciado varias veces, que está inaugurado la circunvalación. Y mañana, el 16 de marzo, <ríe> vamos a esperar el acto de inaugurarlo. también aquí. Eh, No, mañana sí, tiene un. Ah, el no Consejo, el ampliado, consejo. ampliado a las 4 de la tarde. Yeah. Yo espero eh. que no sea más de lo mismo con la alcaldía, sino que haya una verdadera mejoría. Quiero hacerle una pregunta. En estas elecciones eh, municipales, ¿se va a reflejar lo que podría ser las elecciones? presidenciales. Claro que sí. Ah, ¿no? Claro. Claro. Sí. ¿Eh? Proyectan, proyectan. Proyectan de alcaldías No necesariamente el quien obtenga la mayoría, pero sí te da una sí, proyección sí. más o menos así. Te, te da una proyección. Está encaminada la posición de la gente, la, los ideales de las personas, porque bueno, hasta ahí. Hasta Sigue, ahí no? Bueno, no, no. Te voy a proyección los ideales porque no quiero que más adelante me pongan un estigma y digan que, que afirme ciertas cosas movido sí, por otras sí. pasiones no es así, estamos en es un así. momento que no es preferible hacer esos tipos de comentarios hay que esperar para... permite hacer proyecciones Exacto. hacia la tendencia ahora no necesariamente quien gana las municipales termina un 100% eh, ganando tenemos a Vladimir Paula antes de tenemos a Vladimir Paula antes de irnos a la pausa vamos a ver Bueno, señores, y continuamos en esta cobertura total desde la Junta Municipal Electoral. En estos momentos acaban de hacer, bueno, acaban de llegar dos valijas, dos valijas procedentes desde la comunidad de Aslor. La comunidad de Aslor, donde, eh, según las informaciones, estaban funcionando por allá dos mesas, dos mesas, y en estos momentos acaban de llegar las dos valijas también. Así que ahí está el momento en el que llegan... Estas dos valijas Vamos a ver por aquí si podemos tener algunas Declaraciones sobre eh, ¿de, dónde, ¿De dónde proceden ustedes? ¿De dónde vienen? De Solor. De la comunidad de Aslor sí. ¿Cuántas, cuántas eh, valijas han llegado entonces? Dos Dos valijas. La cantidad de votantes por allá ¿cuál fue? En la mía fue en 130 En la mía fueron 127 127 Síganos sí. en esa mesa? Bueno, en la mía fue el PLD pero, sí, con pero 63 No. Eh, Carmen Hernández. Hubo atención allá por allá, se redujo la cantidad de votantes. Sí. Muy significativa. Bastante. Bastante significativa. ¿Qué tanto podemos decir? Bueno. o más, la mitad? Bueno, allá allá no votó el, el ni siquiera el 50% por wow, ciento. Wow. Dos mesas entonces. Sí. ¿Qué escuela es? Aslor. Alejandrina Blas Ventura. Okay. Muchísimas gracias a ustedes entonces. Ya ustedes escucharon de las dos verdades facilitadoras que han llegado hasta esta Junta Municipal Electoral. Dicen que la tensión fue muy significativa con más del 50% de los votantes en esa comunidad de Aslor. Mientras observamos las dos valijas que ya acaban de llegar y en estos momentos, al igual que las otras, eh, tanto la facilitadora eh, como la suplente y... También el, los suplentes, mejor dicho, se aprestan para hacer las eh, revisiones del lugar para percatarse de que todo se encuentre en el lugar correcto e inmediatamente entonces ya proceder. Es el mismo procedimiento que hemos observado, el mismo procedimiento, al igual que las dos anteriores eh, valijas que han llegado también procedentes desde otras comunidades aquí a esta Junta municipal electoral.